Chicos, bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil. Hoy voy a reclamar algunas de las recompensas del capítulo arcade. Y también tengo planeado cambiar eh, mis puntos de nostalgia por mis puntos fama. Porque este, quiero tener a un jugador retro como mínimo. Para que me ayude a eh, avanzar en los puntos récord que se ocupan para reclamar todas las recompensas del capítulo arcade. Así que lo que primero voy a hacer es canjear esos puntos de nostalgia. ...por los puntos FAMA... ...a ver si logro tener algo de suerte... ...y logro conseguir este por lo menos... ...algún jugador retro... ...o dos quizás, así que... ...vamos oh, primero por los primeros... ...50 puntos de nostalgia para cambiarlos por... ...el sobre retro... ...así que eh, voy a ver a ver cuántos... ...puntos FAMA me van a tocar... ...esperemos que sean bastantes... que okay, creo que son 50, no 80 los que me tocaron... ...a ver vamos viendo... ...se viene los 25 puntos de experiencia... Y se vienen así es 80 puntos de fama Bueno, vamos por el segundo sobre eh, Espero poder conseguir este punto retro Para que pues así me puedan este, ayudar un poco En conseguir este algún jugador Así que vamos por el segundo sobre A ver qué me toca ahora eh, 30 puntos fama, bien Vamos a abrir el sobre, espero que se venga un punto retro No, no se vino punto retro Y están los 30 puntos de fama Bueno, vamos ahora por el tercer sobre Espero que ese sea el bueno Espero que pueda conseguir este eh, punto retro. Si no, pues voy a, voy a canjear esos puntos de fama por alguno de los sobres. A ver si logro tener suerte. Vamos viendo lo que se viene aquí. Se vienen creo que 50 puntos de fama. A ver, vamos viendo. Punto retro. No, tampoco. Bueno, ahí está. Ah, bueno, perdón. 30 puntos de fama. 30 puntos de fama. Ok. Eh, vamos ahora por el cuarto sobre, me parece así. El cuarto sobre. Vamos sabiendo cuántos puntos de fama se vienen. Se vienen 50. Bien, nada mal vamos a ver si viene un punto retro no, tampoco no se viene los 25 mil 25, puntos de experiencia perdón y los 50 puntos de fama sigo sin tener suerte no, no, no voy a conseguir creo ningún punto retro en este canje vamos viendo cuántos puntos de fama se vienen se van a venir eh, 30 ok y a ver si en ese se viene punto retro se viene, no, nada ¿ok? Bueno, no conseguí este punto retro en este canje, estoy con 505 puntos de fama. Ahora voy a ir acá a lo que es el capítulo de arcade para este, cambiar algunas de las recompensas por los puntos récords que ya he logrado conseguir. Eh, no tengo a ningún jugador retro en mi alineación, así que pues estoy batallando un poco más en conseguir los puntos récords. Es por eso que quiero a algún jugador retro. Para eh, que me ayude en juntar más puntos récord más pronto. Y pues así este llegar este más fácil hasta los 1200 puntos que se requieren para eh, recoger ese icono Prime. Vamos ahora a ver los tres jugadores élite. Eh, son de 80 más. Mm, no tengo expectativas muy altas porque pues la verdad es que no creo que se venga algo épico. Se viene el primero de 82. Marisiccio. Se viene Sterling de 82 también. Y se viene Divala. Bueno... No están tan mal los jugadores No están tan mal, este pero pues ya a estas alturas del juego La verdad es de que no, no ayudan mucho Ahora voy por los 500, 000, las 500 mil monedas perdón, Medio millón de monedas Ok. Voy por allá rápidamente eh, A ver, vamos a darle aquí rápido vamos Para irnos a la siguiente recompensa Ok, ahí está Ahora se vienen este 500 refuerzos de habilidad Que van a ayudar bastante para este, que nos podamos mejorar nuestro equipo Así que vamos a abrir sobre y vamos a darle en mostrar todo Muy bien, ahí está Este es el que más me interesa Los 5 puntos eh, retro a, a aleatorios Vamos sabiendo a ver cuáles me toca Espero que sean buenos Y más que nada que me den jugadores retro Eso es lo importante, que me den jugadores retro Para que pueda poner mi alineación Se viene uno de Pascua Al parecer me va a tocar uno repetido Se viene uno de ataque enfrentado ok. Uno de Tots, muy bien Y se vienen dos de rivales de la liga Muy bien, perfecto para todos aquellos que han estado viendo mis videos, eh, me da gusto que me haya tocado dos puntos de rivales de la liga. Porque el jugador que quiero conseguir retro, el que más quiero es este uh, Gareth Bale. Así que espero pueda tener suerte y se me venga en este canje que voy a hacer. Vamos viendo a ver qué eh, jugador icono me toca. Es un icono de GRL85 más. Ojalá se viniera alguno de los épicos. Eh, ¿Cuál me llamaría la atención? Puede ser que Luis Hernández. Estaría bien que me, que me tocara. O Ronaldo, no estaría nada mal esos dos, así que vamos viendo a ver qué es lo que puedo obtener. Se viene en 3, 2, 1. Ok, a ver, vamos. Inside, Bye. vaya, vaya, vaya. Bueno, no fue el mejor icono, la verdad es que no, no, no, no recibe mucho. Ok, eh, te voy alcanzo a recoger, creo que es un millón de monedas, así es, un millón de monedas. Así que recogemos este millón, este millón de monedas, chicos. Y nos vamos a, al canje de los puntos retro A ver si tengo la suerte de que me toque algún jugador retro Ok, ahí está Muy bien, vámonos a cambiar acá la pestaña de retro Para este, hacer el canje de tanto los puntos retro Como los puntos de fama Voy a dejar al último eh, los de rivales de la liga Vámonos primerito con el de Pascua Ok, vamos viendo a ver Este disco estaría bien Aunque no uso un medio centro en mi alineación Pero pues... Creo que sería la carta que más me, me llamaría la atención. Aunque este goreza Y también este Samo Castillejo. Samo Castillejo también me serviría. Ya que quiero cambiar mi medio derecho. Así que pues voy a ver a ver qué es lo que se viene. Voy a ver qué es lo que me toca. Vamos a abrirlo. Ok. 87 Grimaldo. Uff. No creo que me vaya a tocar un retro. Pero bueno. No. Se vino 88. Acá. Cajan Nobu bueno, no sé si lo pronuncie bien, pero bueno. Ok, vamos por el siguiente. Vamos a dejar el de Tots como el penúltimo. Vamos a abrir el de ataque enfrentado. A ver qué se viene. Hay demasiados porteros aquí. Eh, estaría bien un portero. Este también, ese la mela también me, me llama la atención. Así que espero me pueda salir pues, algo bueno. Ya, lo que, ya cualquier jugador retro, la verdad es que me serviría bastante. Así que espero que tenga suerte. Ok, se viene, vamos a ver qué me toca. Bueno, 86. En remore. No creo que se venga tampoco nada bueno, pero... Vamos a abrirlo. Bien. David de Calabria, ok. Nada bueno, chicos, nada bueno. Vamos ahora por el Tots. Vamos a ver qué Tots puedo llegar a conseguir. De aquí, pues creo que... Me llama más la atención ese piqué. Así que... Vamos a ver qué es lo que puedo conseguir. Ok, vamos a abrirlo Espero que se venga un retro Vamos, vamos un retro Bien, bien, ok, ok Son dos cartas las que faltan Quiero pensar que es un retro Así que espero que sea este... Ese piqué Estaría bastante genial Vamos viendo aquí entre el segundo Milan Siranir Siranir, perdón Ok, a ver Bien Vamos a soltar el drop Ok, ahí está Bien Tres, dos, uno oh, yeah. uh, Kimmy Coach Kimish, bueno no uso lateral derecho en mi alineación, pero pues me va a servir para poder ya ahora conseguir en cada victoria tres eh, puntos récord. Bueno, muy bien, perfecto, ¿ok? Ya logré conseguir al menos un juego retro. Ahora vamos a cambiar los dos puntos, los dos puntos retro, perdón, de rivales de la liga. Y espero que se venga ese Gareth Bale. Espero que se venga ese Gareth Bale es el que más me importa. Así que por favor EA regálame ese Gareth Bay que lo quiero ya A ver, muéstrame ese 2 No Ok, 88 mm, Y hago aspas Es un GR alto Puede tocar maestro Puede tocar retro O se puede venir otro GR 88 o GR 89 Así que vamos a darle Bien 88, Javi García Perfecto Bien, bien, bien, bien Gracias juego, gracias Ok, vamos a cambiar el último punto El último punto de eh, retro de rivales de la liga Vamos a ver qué se viene en este. Vamos viendo, vamos viendo. Muéstrame ese 2. Quiero ver ese 2. No. Sergio, Sergio Roberto, perdón. R85. No, creo que no. No. Rafael Barán. Muy bien. Mal, mal, mal. Ok. Voy a cambiar los 505 puntos de fama porque realmente quiero conseguir ese Gareth Bay. Así que vamos a abrir. Eh, vamos a dar los primeros 175 puntos. Y espero que este sobre sea el bueno A ver, muéstrame, muéstrame ese 2 ¿Quieres ver ese 2 arriba? No, tampoco Sergi Roberto nuevamente Y se viene Diego Godín. Bueno, K-89 eh, es, buen, es, buen es buena carta Pero pues no, no, no es lo que yo Ando ocupando ahorita Vamos a dar otros 175 puntos eh, Fama Para abrir el segundo sobre de rivales de la liga Espero que se venga ese 2 Muéstrame ese 2 arriba No, nuevamente no Íñigo Martínez, R85 y Rafael Barán. Bueno, R87. Ay, Rafael Barán, me ha salido bastante, bastante más salido. Me quedan 155 puntos. Creo que voy a abrir uno de estos de helada. Eh, ya sería demasiado que si me vuelva a tocar este Paulinho. Aunque pues, lo agradecería bastante. Lo logré conseguir ya dos veces por desgracia, bueno no por desgracia pero lo, canje, lo canjeé dos veces en el SBC para obtener los 500 puntos de fama y pues esperemos que ahora se venga porque ya con dos jugadores eh, retro en mi pues por cada victoria conseguiría 4 puntos récord que estaría genial para eh, facilitarme llegar a los 1200 puntos récord para a completar todas las recompensas y reclamar ese icono prime así que vamos muéstrame este 2 arriba, quiero ver este 2 bien chicos bien se vino el 2 arriba hay retro asegurado Independientemente cuál sea Me va a servir Así que vamos por él Se viene eh, Nuri Sahin Ok, perfecto A ver, se viene el drop Suelta el drop Vamos a abrirle en 3, 2, 1 oh, yeah. Alessandrini Alessandrini, Romain Alessandrini, bien GR86, perdón GR96 Es un medio de derecho Ok, a ver Vamos viendo este Cuál es su refuerzo de habilidad Es contra chicos Bien perfecto es contra jugada. este eso me va a servir bastante ya que eh, tengo a tres jugadores que usan este refuerzo de habilidad está esperando a agarre el Pail. pero voy a probar este eh, eh, al sandrini a ver qué tal me va va ok perfecto chicos muy bien muy bien bueno pues ya conseguí mis dos jugadores retro eh, los voy a poner en mi, en mi alineación eh, y pues eso me, me va a ayudar bastante para juntar más puntos récord y pronto llegar hasta a los 200, eh, abrirle eh, bueno reclamar los 10 puntos retros aleatorios Y pues probar nuevamente suerte, a ver si consigo amigar el bel que ando buscando Bueno chicos, pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado Si así fue, por favor, suscríbanse al canal Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este Y por favor, no olviden dejar su like Nos vemos en el próximo video, adiós